Quiero advertir de esto, porque ponga este video número 5, miren, por eso que yo le he dicho a ustedes, antes de ponerlo, miren, que hay que tener mucho cuidado. Hay un grupo de gente que con lo que está pasando en Haití se hace rico. El caos, la especulación, el desorden, la falta de administración, de dirección escasez de combustible, eh, golpe de Estado. Fíjense que ha llegado un momento en que un grupo de, de bandas, de organizaciones criminales y mafiosas han tomado Haití. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿por qué los americanos y la Unión Europea solamente dicen a nuestros ciudadanos absténganse de viajar a Haití, a los que estén ahí váyanse? ¿Por qué no intervienen? ¿Por qué no deciden ayudarlo? ¿Por qué no deciden intervenir como han intervenido en otros momentos? Porque ellos están esperando que pase algo para que sea República Dominicana que cargue con los platos rotos. Entonces, cuando yo veo gente que se pusieron brava conmigo, azuzando, eh, empujando, echándole leña al fuego para que se provoque una guerra, que son los primeros que se van a mandar porque no van a pelear ninguno, usted no lo va a ver con un fusil peleando. Porque esa gente tiene cuarto, tiene bienes. Tiene su dinero en banco, aquí en el extranjero. Tienen cuentas offshore en Panamá. Tienen su dinero en fideicomisos en bancos de Suiza. 70, 90, 100 millones. La mayor parte de esta gente que llegó al poder, el más pobre, declaró una fortuna de 200 millones de pesos. Ahí hay senadores y diputados y funcionarios del gobierno que dijeron, no, yo no tengo problema, llegó, llegué con mil millones, el otro llegó 300, 400, 500, multimillonarios. ¿Pero ¿Ustedes creen que esa, esa sed de robar no se le quita? Ahí que van a buscar más cuartos los que invirtieron en campaña, sacándolas del pueblo. A esa gente no le importa eso. <coughs> y ese grupo que se alimenta de eso, ese grupo que se alimenta, del caos, del desorden, que quiere una guerra que no va a pelear y que en las manos jodemos lo que estamos aquí. Eso es lo que está provocando que mucha gente siga en bandada solicitando visas para alargarse este país. Por eso es lo que ellos quieren, para quedarse un grupo de patanes con todo el dinero y con todo lo que se produce aquí. Y esa cuestión del meter miedo, ya nosotros estamos hartos, nos pasamos dos años metiéndonos cucos cerrados. Que no sirvió para nada porque se murió muchísima gente los contagios, y todavía se, se mueren y se continúan contagiando igualito. Y no han vacunado. Tenemos, nosotros tenemos de los pocos países de Latinoamérica que tienen a, a, a la población un 70% con una primera dosis. Y tenemos casi un 60% con una segunda dosis. Y hay un gran por ciento que tiene una tercera dosis puesta. Pero soltaron el pueblo. ¡Banda! porque en lo que nos entretienen con el temor, en lo que nos entretienen con esos temas que son importantes y que yo he advertido, he sido de los primeros, usted sabe cuál es uno de la gente que hay que rendirle aquí un homenaje póstumo y hay que recordarlo y pedirle perdón, que fue un defensor de los intereses nacionales y que vivió hablando del tema haitiano, mi amigo y hermano Luis Valle del Rosario, abogado, colega, locutor. Todo el tiempo advirtió de los problemas que puede Y lo que vendría, ahí está. Ojalá alguien le hiciera un homenaje póstumo para recordar que hasta escribió sobre ese tema. Pero aquí hay gente, aquí hay gente, que se beneficia de eso, que le saca provecho a eso. Porque la mayor parte de lo que están ahí buscando es su cuarto. La mayor parte de ellos son proveedores del Estado y ganan millones, mucho con el desayuno escolar, ¿eh? y usted lo ve millonario, ¿dónde que están? Con las importaciones, con las exportaciones, con las exenciones, y lo que están buscando es su cuarto. Esa gente va a salir con un fusil a pelear, mierda, mentira. Entonces, por eso es que yo hago esta advertencia, este tema de lo que es el que estoy tratando, para que la gente entienda que tenemos que nosotros cuidarnos, apoyar al presidente en lo que desde el punto de vista legal y democrático pueda hacer, pero nosotros no bajar la guardia. Porque lo que el presidente Luis Abinader dijo que, iba a, que no iba a la reforma tributaria, que ellos le llamaron pacto fiscal porque iba a ser producto. Ah, pendejo, no va el, el pacto fiscal, pero nos metiste un 30% y cada tres meses nos va a aumentar un 30% la factura eléctrica. Hasta hacer un desmonte total. El desmonte total de aquellos que el gobierno, de aquellos ellos llaman los ladrones, tenían el bonolú el bonogás, la solidaridad de toda esa vaina, y ustedes quitaron todos esos programas y se están ahorrando todos esos cuartos, por eso que no hay reforma. Ustedes me hablan de que no hay pacto tributario, que no hay reforma fiscal, pero entonces aumentaron todos los precios de la canasta familiar y hoy, hoy anuncian que hasta las frutitas y las cositas de Navidad vienen todo al doble, aumentada. Ah, ustedes me están hablando a mí que no es reforma fiscal, pero a, que a los productos que yo compro me le están cargando el Itevis. Ustedes me hablan a mí de que no hay reforma fiscal y todos los precios de los combustibles han aumentado, incluyendo el gas de cocina. Con lo que usted llenaba antes, un cilindro de gas que usted lo llenaba con 800 pesos, tiene que meterle 2 mil pesos hoy. Y la gasolina más cara del mundo. Y usted me está diciendo a mí que no. Y la fórmula de Ito ¿dónde quedó? La aplicó a la inversa, sacársela del bolsillo a los pendejos dominicanos. Entonces usted me está hablando a mí de que, de que no hay reforma fiscal, pero ahora también nosotros tenemos que pagar el error de que sus funcionarios no pudieron comprar el gas, que fue una planta que yo dije que no debió hacerse, Punta Catalina, con el, el sistema de combustible más contaminante a carbón, que cuando estaba a 80 dólares la tonelada, y hay que comprar 150 millones para que ustedes sepan, usted va a tener que gastar 325 millones de dólares más porque va a tener que comprar ahora el doble y algo y va a tener entonces usted que comprarla a 205 dólares la tonelada porque no pudo prever eso para comprarla que necesita tres meses y licitación, errores de su gobierno y en lo que usted nos distrae con eso también de que la reforma tributaria no va todos los precios de, el material, de los materiales para la construcción han subido El blo, la varilla, el cemento, el atado Cuesta todo el triple ¿Y quién se beneficia con esa especulación? ¿Ustedes, el gobierno y los ricos de este país? No va la reforma fiscal y todos y todo, todo los, los, los derivados Del varilla, cemento Y vaina de los materiales de construcción subieron todo ¿Ah? Sin ningún tipo de control. Ah, no va la reforma fiscal y todo lo que se utiliza para que el productor local pueda llevar su arrocito, que además no metieron más arroz importado que el carajo. Por eso quebraron los productores de cebolla, por eso quebraron los productores de ajo, por eso quebraron los productores de papa, quebraron los productores de zanahoria, por eso quebraron los productores de leche. Todos los fertilizantes y todos los materiales que utiliza, que además se les cargan los precios del combustible, todo eso subió. Al doble, al triple. Ah, entonces tú me dices que no hay reforma fiscal. Y el pollo que yo compraba a 40, lo estoy comprando a 80, 90 y a 100, la libra. Oh, y, y, y, y, ¿Y qué cambio del diablo? ¿Y qué reforma del cojollo es esa? Entonces no, entonces encima de eso, además de que nos metieron dos años en terror psicológico cerrado, cogiendo préstamos, endeudando este país, llevando esa deuda sobre los 65 mil millones de dólares... Y usted como gobierno, endeudándose con más, en menos tiempo que cualquier otro gobierno, en ese poco tiempo que usted tiene, de un año y, y cuatro meses, usted se ha endeudado con más de 18 mil, 18 mil 500 millones de dólares. Y nos anuncia hoy Pacheco con la risa como un idiota, el presidente de la Cámara de Diputados, que tomaron 2 mil millones de dólares más. ¡Cojo yo! Ah, pues entonces, si no meten la reforma, que, habrá que matarse y salir a pelear a la calle y comernos uno con otro. Con la crisis que existe en este país, además de que la luz es un arbolito, y no te van a arreglar ni siquiera a ponerte, a revisarte la luz, y no te van a poner ni siquiera, porque no sirve ni siquiera va a poner una lámpara. Un reguero de corruptos y de ladrones que ha llegado hoy al poder, y de narcodiputados y, de, y, de, y, de, y de narcosenadores, narco acabando con este país. Ustedes no vieron esos reportajes de la hizo Ortega. Todos esos senadores. Con todas esas casas senatoriales. Y con todo eso. Bebe vino y gasta cuarto. Con los cuartos de nosotros. Pagando de alquiler. 150 mil pesos por un local. Gastando medio millón de pesos en vino. Para la chula. Y para brindársela entre las amantes y los, y los lambones. Que pagamos nosotros con nuestros cuartos. Esos pendejos. E encima de que le dan un barrilito. Mensual. De 1.500.000 y 800 mil pesos. De que tienen un sistema de seguridad social, esos pendejos, senadores y diputados, diferente al tuyo y al mío. Que lo que tú y yo tenemos que pasarnos 30 años trabajando con 60 años de edad que quieren llevar a 65 años esos abusadores desgraciados. Y hacer 360 cotizaciones. Para que tú al final, si te fajaste con un sueldo promedio, que lo que tiene aquí todo el mundo es 30 y 40 mil pesos, tú tengas un ahorrito de 5 mil. Y si tú ganabas solo 70 mil, dichoso aquel, tener un ahorrito de 19 mil pesos, que te lo van a dar a ti. ¿Tú sabes cómo que te lo van a dar? En 50 años en cuota de 5 mil pesos, de 8 mil, de 20 mil, yo calculé las tres categorías de salario. Y que para tus si hijos recibir ese dinero... Tienen que tener 21 años, estar en la universidad inscrito. Y si no sucede eso, no pueden cobrar tus cuartos. Y tu cónyuge vieja ya va a cobrar los cuartos también, a lo mejor muerta también, para quedarse con todos los cuartos, con 26 mil millones de pesos. Y de 48 mil personas que han muerto, solamente a 295 han podido existir durante años para cobrar los chelitos. Y no lo cobran todos, sino para dárselo así a 45 años esos oh, pendejo y después que tú y yo no pasamos eso que nos quieren negar nuestro cuarto un pendejo senador y diputado gana un periodo, va por cuatro años y se va para su casa con el 50% de su sueldo y si gana, dura, y coge ocho años no importa que lo coge intercalado que vaya, pierde y descanse y agarra y hace ocho años se va con el 100% de pensión para su casa, es su último salario un diputado se va con 185 mil pesos para su casa y un senador se va con 200 mil tablas, 225 mil tablas para su casa con un seguro internacional full que le cubre todo con 500 mil pesos que le dan para dar regalos a las madres y 700 mil para reyes toda esa vaina todo eso barrilito y eso cofre hay que quitárselo esos pendejos y para que algún día el que vaya a competir aquí, vaya a competir en condiciones de igualdad, porque ¿quién diablo que esté artillado y metido ahí, en esas camarillas y cuevas de ladrones, con todos esos cuartos, un hombre serio va a poder, pelado, ir a pirar? Se lo van a comer y se lo van a tranquilar. ¿Qué diablo? ¿Cómo diablo una gente seria puede ir? Y si la mayor parte de esa gente pasó por el gobierno, consiguió cuartos y muchos fueron narcotraficantes y tienen más cuartos que el carajo, vendiendo droga y matando gente, y luego lo limpian aquí. En empresas. Y se hacen llamar empresarios. Y muchos de ellos hasta títulos consiguen. ¿Eh? Comprado ahí. Porque no saben ni mierda. Son becerros. Porque miren los pleitos. 20 años un asqueroso código penal. Y no han podido aprobarlo. Y cada vez aparece un lío diferente. Y cada vez lo que hacen es meter la pata. Ahora para desintegrar la familia. Además de que querían meter el matrimonio entre parejas de un mismo sexo. Ahora que los padres no le pueden corregir a sus hijos. Ese es el aporte que le van a hacer modificando el artículo 123 del Código Penal. Ese es el aporte que le van a hacer. Estos charlatanes y sinvergüenza. Y aparece un rastrero hoy pidiendo que encierren otra vez. Vete a cerrar tú y tu madrina, buen pendejo. Vete a cerrar tú para allá que te va para un risor con todo pago. Y que tú no lo sientes y que no se sintió nunca. Y el jodío para su casa sin tener nada que comer a cerrarse otra vez. Ve a cerrarte a tú y tu madrina, buen pendejo. Así, más bueno que el carajo. Así quisiera yo encerrarme en un resort permanente y de playa. Y con vaina ¿Eh? exonerada y con mira, yo soy de, pues, yo puedo pasar donde me da la gana. Y el chiquito, para ir a comprar dos libras de lechuga, dame una tarjeta, un pecozón. Y yo soy de los que promueve la vacuna. Porque me pida a mí una tarjeta, una pata. Eso tiene que caerse, esa basura. La gente tiene que vacunarse por convicción para que sepa. Que no puede morirse porque al pobre no le queda otra cosa. ¿Me entiendes? Pues esto no puede seguir así. Entonces, si a eso le agregamos, si a eso le agregamos que un grupo de pendejos quiere promover la violencia y quiere promover una guerra entre dominicanos y haitianos que no va a pelear, apareciendo pendejos como este, que aparece en este video es un dominicano haciéndose pasar por haitiano, pero lo hizo tan mal porque dice: bueno, pendejo, busquen un haitiano y páguenle para que haga un video. Pero un, do, un, un dominicano que se le zafa, porque son, son malos, a este estaban más asustados que un chivo. Yo soy de los 40 y quiero decirle a usted, y se le zafa toda la cosa como hablamos los dominicanos. Póngame ese quinto, ese pendejo, para que ustedes vean que no se puede seguir esa campaña y nosotros tenemos que desmontar eso, sí prepararnos, sí construir el muro, sí poner militares, sí poner drones, sí poner patrulla permanente, sí suspender el visado aquí por 10 años. Legalizar a los que están aquí, que, que no son una carga para el Estado. No podemos estar tampoco dejando que vengan a parir para acá, a preñar, que Que viven, viven como los curillos permanentemente y no sé qué gente que pare tanto. Que no, paga impuestos, ¿no? no pagan impuestos ni nada y viven gratis aquí. Y el dominicano tiene que chuparse toda esa vaina. Y venir a parir aquí también. Está bien que con el presidente... No, no, llegó aquí decir cinco meses, no vayas a parir para su país suspendido el visado de los estudiantes. Vamos a revisar cada caso. Hay que apoyar al presidente de esa vaina porque se puso los pantalones. Entonces yo voy a apoyar eso que un grupo de pendejos tape promoviendo para, para que un idiota como ese vaya a engañar a su madrina. Ponga el pendejo ese dominicano que se hace pasar por el Póngalo ahí. esto es una información confidencial a la que me hace pasar el líder de los barbusier a mí. Yo sé el líder de los bocohalani. Bien, como sí. le decía... Eh, tener que tener más precaución con eso, porque de lo que me decía el, jefe, el líder de los Bacucía que allá hay, hay, hay más de un millón de haitianos que tienen más de 20 o 15 o 20 años allá, preparándose alma, con armamento pesado e inteligencia, de la cual desde pequeño decía que ustedes sacan nosotros de Dominicana y nosotros tenemos que sacarlos de ustedes de allá de lo cual yo no estoy de acuerdo, igual que el líder de los barbusier tampoco. Por eso da información, confidencial a mí, y yo hacerme responsable sin pensar el costo de la vida mía, para salvar muchas personas inocentes como los de aquí, igual que los de allá. Porque así mismo viví gente de ustedes aquí en nuestro país que se porta muy bien como los de nosotros allá. Y tenemos que cuidarlo también. Así que pueblo dominicano, tener muchas precauciones allá porque va a haber un golpe muy fuerte. Quiero que sepan que estoy asumiendo esta responsabilidad donde también me puede costar la vida, pero yo a tener valor de poder hacerle la guerra a ellos porque yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tuve una llamada con el jefe de los Balbusier quien me decía a mí confidencialmente donde ellos tienen un plan de 72 horas, 96 horas de donde van a ejecutar todos sus planes allá en su país, donde tienen en las inmediaciones del Palacio Presidencial, la frontera, en sus barrios, en sus empresas que tienen mucha gente de mi país trabajando y solamente están esperando una llamada para ejecutar ese plan. Tienen que tener mucho cuidado y hagan viral esta información que llegue pronto. A su presidente te... tengo para decirle de una información que yo tenía de comunicarme con el líder de los barbusier que no está de acuerdo. Para que ustedes vengan pronto, que nosotros somos idiotas, que tú eres más dominicano que yo, y que tú vas a hablar que nosotros estamos así, porque nos chupamos un bolón. Ese pendejo dominicano que lo ponen a hacer ese video para generar esa guerra de terror. Así que comienza la guerra de terror en los países. Y los Estados Unidos y la Unión Europea, calladitos, si ellos quisieran intervenir resolver el problema haitiano lo hacen, no, pero lo que hacen aquí eh, nos allantan a, a los idiotas, a mí no, a cinco Black Hawk, vinimos a echar combustible aquí, no, a trazar líneas, no, pero vayan allá a Black Hawk, Haití, metan el ejército norteamericano, ustedes intervinieron en el golpe de estado cuando impusieron a, a Jean Bertrand Aristide y después le dan un golpe de estado a él mismo y le ponen a Raúl Cedras. y todos los golpes de estado y ustedes acabaron con Haití. Pues entonces, ustedes que acabaron con Haití, vayan a resolver ese problema. Lo único que ellos dicen es, eh, no vayan nuestros ciudadanos a Haití, absténganse de ir, pero no ayudan, ni intervienen, ni hacen nada. Porque ustedes saben qué quiere, Que por esos dominicanos brutos y esos pendejos que saben mucho y actores, pago, se arma un lío aquí para justificar una intervención y así integran la isla. Y ustedes saben quién es que se ve como el líder. Que yo lo vi en, en, en un programa, ese pendejo diciendo que él puede ser el líder de esta isla, Leonel Fernández, el narizón ese. ¿Eh? Sí que él puede ser el, el, el líder de esta isla. Usted no es líder ni en su casa, porque hasta la mujer le pegó cuerno y lo dejó. Yo no voy a hablar de esa vaina, porque eso es personal. Y por eso usted ni siquiera pudo. El hombre que no puede mandar en su casa, que no puede mandar ninguna nación. Y usted pasó por tres periodos aquí, lo que hizo fue saquear este país. Y ese pendejo diciendo que va a esta nación dominicana a, a ser el líder de esta nación. Usted no ve lo que dijo el, el primer ministro de Haití. No, Luis Abinader, usted no es el presidente de la isla. Oye, la idea. Entonces, están promoviendo todo eso. Pues me disculpan que le hice esperar la llamadita, pero tenía que decir eso. Y no se puede permitir. Usted y yo, como comunicador, tenemos una responsabilidad. No podemos colaborar con esa mentira, con esa vaina de, de, de terror.